con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol Gol Gol Gol el Rafa Gol Rafa Gol Gol Gol Gol, gol, gol. Hola, ¿qué tal amigos. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. A esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio queremos comunicarles que estamos de lunes a viernes, tres horas de pura candela, la voz del Río Grande, 910 AM, Canela Estéreo, 87.9 en el FM, tres horas, repito, diarias de debate de Candela los domingos, estamos en vivo y en directo a través de Tele Antioquia emociona, en vivo y en directo y por supuesto todas las transmisiones de fútbol desde el estadio Atanasio Girardot con el gran equipo, a través de todos los medios y también a través de las redes sociales como Youtube, como Facebook Live y nuestra emisora virtual www.rafagol.com. Bueno, eh, los equipos nuestros, ¿cómo le fue a los equipos nuestros en la, en la jornada del fin de semana? Empezamos con Unión Magdalena, que le ganó al Envigado 2x1 Nacional, que empató con Petrolera 0-0, Equidad derrotó a Medellín ayer 2 a 0, y Águilas de Río Negro le ganó ayer a la América de su amigo Juan Carlos Osorio, 2 a 0. En Río Negro, allá en el Valle de San Nicolás. Bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos. Pero antes quiero recordarles un texto bíblico que está en Proverbios 27, versículo 2, que dice que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Que te alabe el extraño y no tus propios labios. Aquí en Colombia somos muy dados, sí, muchas veces a, a alabar a nuestros ídolos, a nuestros jugadores, de una manera desmedida. Y, y eso pasó recientemente con Luis Díaz, el jugador colombiano, que llegó a Liverpool en Inglaterra, se bajó del avión, tuvo contacto con todos los jugadores sin problema, jugó su primer partido y se desparramaron en elogios todo el mundo, diciendo... Qué gran jugador es Luis Díaz. ¿Quién lo dijo? La prensa internacional, la radio, la televisión, la prensa y las redes. Se despacharon definitivamente en elogios contra la, con la actuación del colombiano Luis Díaz. Extraordinario. Inclusive una emisora acá en Argentina y esos, esos, esos argentinos como son ya agrandados dijeron <risa> que era el mejor jugador de Sudamérica, que era el mejor jugador que teníamos en estos momentos en Sudamérica entonces, ¿quién lo dijo? el extraño, el extranjero eh, de todas maneras eh, aquí con lo con lo de con lo de Luis Díaz eh, se ha dicho mucho inclusive hubo gente en el exterior que llegó a decir que es el nuevo Messi y el nuevo eh, CR7 Cristiano Ronaldo lo, sea, no es incómodo, lo dijeron allá, no lo dijimos acá, lo dijeron en el exterior. Entonces, qué bueno, porque es que aquí hay jugadores que llegan a los equipos y entrenan y ensayan día y noche y todavía no han podido dar resultados. El otro llegó, se bajó del avión y listo. Y todo el mundo está hablando de él. Y hay otros que llegaron, están apoltronados ahí, entrenan día y noche y tenemos que hablar de ellos. Y ¿Qué pasa con ese jugador? ¿Qué pasa con este jugador? Porque ese jugador todavía no. En Colombia, ¿no? Ahora, no quiero dar nombres, pero ustedes, imagínense. ¿Qué pasa con los jugadores? Así que, qué bueno este proverbio, ¿no? Que te alabe el extraño y no tu propia boca. Bueno, eso por un lado. Por, por otro lado, tenemos que Nacional y Medellín son los equipos más taquilleros del fútbol en Colombia. Son los equipos que más llevan asistencia a un estadio. Nacional, y luego Deportivo Independiente. Y uno nos explica cómo la gente que dirige el fútbol, Di win win es el que maneja los partidos, le meten a una plaza tan futbolera como la nuestra un partido un martes a las 6 de la tarde. Le meten un viernes un partido a las 7 de la noche. Por eso, porque aquí responde Entonces, uh -huh. no hay derecho a eso. No hay derecho a que atropellen a una afición como la de la ciudad de Medellín. En entonces aquí es una plaza futbolera que la gente responde pero no, no sean miserables no no, no, no, no ataquen una afición como la de Nacional y Medellín porque aquí dije sí, a ese partido un, eh, un, mar, un, un martes a las 6 de la tarde hubieran ido 10 mil personas más pero como aquí hay gente que trabaja hay gente que tiene que hacer muchas cosas esos horarios realmente son infames, No ayudan no ayudan al bienestar del fútbol ni a los equipos. Ahora, entre Nacional y Medellín también hay otra dualidad. Es que Medellín ha jugado de local tres partidos y Medellín es fuerte de local. Ganó, jugó tres, ganó tres y ganó con autoridad. Pero de visitante jugó tres y perdió tres. Medellín no ha podido, señor Julio Abelino, no ha podido, usted, ayer se puso bravo, en lugar de salir a dar la cara y responder, se puso bravo y salió a decir que no, que era que usted estaba de muy mal humor y de pronto la embarraba y por eso se fue. No, usted, eh, eso que lo diga Ricardo Cayo, pues un, te, un tipo como usted, de la edad suya, con la experiencia suya, con el bajaje suyo, salir a decir eso, me parece que no le queda bien. Y no ha ganado ningún partido. Y Nacional, de visitante, es fuerte. Le ganó a Millonario, le ganó al Pasto y le empató a Cortuluá a 1-1. O sea que ha ganado dos y ha empatado uno. O sea, nacional de visitante muy fuerte. Pero de local, ¿qué? Le ganó a Junior un partido aquí 3-1. Pero perdió con el Deportes Tolima con la casa llena. Con la mayor asistencia que ha tenido Nacional este año. Fue con el Deportes Tolima y cayó con el Tolima. Y después viene y juega el viernes aquí con Petrolera. Y empatan 0-0. Nacional, con esa nómina, tiene que tarriarlos a todos, tiene que meterle goles a todos, porque es que mira la nómina que tiene Nacional, mira el equipo que tiene Nacional. Bueno, de todas maneras, eh, para reflexionar estos dos aspectos. Y lo de la Selección Colombia, estamos esperando a ver que nombren el técnico. Están en la federación deshojando margaritas a ver, este sí, este no, pero están también con la calculadora en la mano mirando el billete que se ganan todos esos técnicos que quieren traer. Hay gente que gana muchísimo dinero. Son técnicos de 3, 3 millones y medio al año, el salario. Más premios y otra cantidad de cosas que les tienen que dar. Bueno, ahora sí, vamos... Ah, esta noche entre los que me llamen, voy a entregar estos balones. Entre los que me llamen esta noche, voy a sortar estos balones. 2, 32, 46, 04, 01, 8, 051, 50, 15. Y tenemos una pregunta para que la gente la, la, la, la responda, ¿no? ¿Qué se celebra en el día de hoy a nivel mundial? ¿Qué tiene que ver con las, las comunicaciones? comunicaciones? ¿Qué, tiene que ver, de... ¿Qué tiene que ver con las comunicaciones? Sí, señor. Hoy en el mundo se está celebrando un acontecimiento que tiene que ver con las comunicaciones. Y le añado algo. ¿Ah? que le dio tanta difusión al inicio del fútbol colombiano y le sigue dando difusión y algunos negrean ese medio de comunicación así ah, debió ser la televisión seguramente bueno, sí cuando empezó el fútbol eso no, eso no, no, no había radio, no existía era la televisión y eso fue lo que le dio la fama al fútbol seguramente ahora sí vamos a la, al debate vamos a la polémica en estos momentos aquí en Teleantioquia eh, aquí ya están pidiendo la tarjeta María, sí, sí. la tarjeta... ¿A quién le vamos a sacar a, a los Robert, camarógrafos, A los camarógrafos por, por estar a sus... Alcalvito, al calvito. Le damos a los camarógrafos. Pues, hoy, 18 días al... hoy vino hasta... el que presiona las sí. amarillas, pero escoge partidos. Bueno, eh, bueno ahora sí, vamos <risa> al debate. Y el debate lo presentamos a esta hora al nombre del Hotel Dan Carton. Un hotel cinco estrellas. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. La vida es un lujo, amabilidad y excelencia... En este 2022 los esperamos en el mejor hotel, Hotel Dan Carlton. Y estamos también a nombre de Colanta. ¿Sabes cómo proteger a tus hijos en el regreso a clases? La mejor forma es ir dándole vida a sus defensas con yogur vida de Colanta. Encuéntralos en tu Mercolanta más cercano o almacenes de cadena. Colanta, sabe más, sabe a campo. Y con Parrilla Cambalache, la auténtica Parrilla Argentina, un pedacito de Argentina en Patio Bonito, el poblado. Ahora hay show de tango los viernes y también los sábados en Parrilla Cambalache. 301-396-5203 para sus reservas en Parrilla Cambalache, está cumpliendo 10 años Parrilla Cambalache Soy Juan Manuel Gómez ex -árbitro FIFA y le recomiendo las mejores prendas deportivas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 Indudablemente el mejor. Claro, ¿y usted a dónde lleva la moto, don Gustavo? Hombre, a CDA San Juan. Claro, ahí, el de la fachada verde, en la calle 44 San Juan, número 6913. Y usted pide su cita a estos teléfonos, 604 4088793 y a este celular, 7 CDA San Juan. Bueno. Vamos a la polémica, vamos al debate. Hoy nos complace poderles presentar en vídeo en directo al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre frente con la verdad, que no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Estaba en San Andrés y Providencia, aprovechó sí. Muy bonito, unas vacaciones. ¿no? Dejó tirar agua nacional. Espero, espero que la playa, la brisa y el mar y ya haya, le hayan ayudado al quito, Luciano, a recomponerse. <risa> Buenas noches, bienvenido, Luciano, a Super Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. De aparte de eso, un problema en el tabique nasal. Pero bueno, todo se está superando con la ayuda del que todo lo puede. Me tiraron el saludo hombre, con la pregunta. Yo iba a enviarle un saludo a los que considero mis auténticos colegas, que no son los periodistas, a los que considero mis auténticos colegas, esos tipos que trasnochan allá en los cerros cuidando que las cosas salgan bien. Cuando tengan la respuesta a la pregunta van a saber a qué me estoy refiriendo por el día que hoy se celebra y que a mí me emociona profundamente, porque es un día de magia, es un día de magos. Es un día de imaginación. Ah, ya... ¿A, en... ¿A usted lo engendraron en una emisora o qué? Pues más o, menos, radio? más o menos. Más o menos. Me preguntaba en estos días que si era más de radio y de televisión y sin contestar, sin dudar un, un instante y soy de radio. Yo no pertenezco ni a la prensa. Y no vaya a decir, la prensa escrita, no es que no hay prensa escrita, hay prensa. La prensa escrita es un pleonasmo. En comunicaciones, hay prensa. Ni a la TV Yo pertenezco al micrófono A la consola En fin, a todas esas maravillas Que hacen la magia Pero bueno, como ustedes sí son magos ¿no? Ya encontraron la disculpa ¿Qué? Ah, es que Medellín Pierde por fuera Pero Nacional pierde en la casa Ya encontraron la disculpa Y eso me explica Por qué ayer el señor Osorio Muy campantemente Se esfumó Mientras su técnico, en un acto de mal perdedor, porque ese es un acto de mal perdedor, eludía hablar del partido que acaba de perder, todos sus áulicos se esfumaron. ¡Ay, no! Julito está bravo, nosotros también estamos bravos. Y todos se perdieron. Pero como eso no es problema mío, yo me ocupo de mi problema. Se empató con Alianza Petrolera. Se empató con Alianza Petrolera. Hicimos todo para ganar. Hicimos no. Hicieron los muchachos de Nacional que estaban en la cancha, poniéndole el pecho a la brisa. Todo para ganar. Pero el fútbol es así. El fútbol es así. Para mí ha sido una derrota moral después de hacer tanto, tanto para ganar. Porque nadie puede negarle a este Nacional que empleó todas las fórmulas posibles del fútbol para que una pelota se metiera en la puerta de alianza y se le acabara el festival de la mediocridad que el técnico petrolero vino a plantear a Medellín. Se hizo todo para ganar. Y no, pero bueno eso sirve eso sirve de consuelo Ay, es que el no gana en casa pero nosotros ganamos por fuera todo ah bueno consuélense con eso no, es. está imitando la voz de Raúl consuélense con, con, con sí, sí, eso oiga consuélense con eso porque es, ese, es, ese es el problema en vez de mirar de mirar a su interior van a mirar es lo que tiene el vecino ve pero es que el televisor del vecino es de 40 mil pulgadas y el mío es de dos, ay no, no, pero es que el mío, el, el mío tiene mejor sonido. Con eso se consuelan, con eso se consuelan. Y por eso, y por eso, entre uno y otro, los dos equipos de la ciudad de Medellín, entre uno y otro, hay años luz de diferencia en todo. Por eso, por eso. Porque mientras uno es mirando a ver en qué falla, cómo le da en la cabeza al vecino. En vez de tratar de tener lo mío, se dedican a, esa, a compararse, a estar comparándose. Y por eso le pasa lo que les pasa. Bueno, yo lamento ese empate, me ha dolido mucho, pero no tengo que reprochar a Nacional nada porque se hicieron todas las fórmulas posibles que permite el fútbol para llegar a la puerta de ese gran, porque aquí han dicho en este programa que ese es un tecnicazo, el técnico de Petrolera, de ese gran técnico que ya sabe cómo le saca punticos a Nacional, montando talanquera de 11 bultos de carne para evitar que el rival pase. Bueno, eh, como en este programa hablamos de Nacional y Medellín, pues obviamente tengo que analizar cómo está Nacional y cómo está Medellín. Nacional tiene 11 puntos, Medellín tiene 9, Nacional ha hecho más puntos, pero Nacional los hizo de visitante. Le ganó a Millonarios, 3 puntos, puntos, puntos, de visitante. le ganó a Pasto, otros dos, son 6, y le empató... A Cortuloa 1-1, son siete puntos. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. Análisis, yo estoy haciendo, sí, eso ya, es señor, análisis. Señor, estoy ya hablando no, de los no, dos no equipos nuestros. Sí, yo no, yo no me puedo dedicar solamente a un equipo, estoy haciéndolo y usted ya verá cómo responde y cómo responde el, el, el, el señor Gustavo Osorio, que de visitante no, ha, no ganan un punto, no han ganado un punto. Don Gustavo, buenas noches, bienvenido al debate. Sí, pues eh, si fuéramos a eso, también habría que echar al técnico de Junior, porque Junior se armó hasta los dientes y es el archivo es que es que Y No, no importa, Junior, no local, importa Nacional. No a a a a medellín. ningún partido de visitante, o sea, el señor. Es pues, que yo hago el análisis y mire, por los titulares, ni me importa voy, Junior, y ni voy, mi y voy, me importa y voy, Nacional. Y, y, voy y, a, y voy a lo nuestro. Mi titular a esta hora sería: el fútbol fue injusto, tanto con Nacional como con Independiente Medellín este fin de semana. Porque un equipo que somete al otro, como lo sometió Medellín. A Equidad, 80% la posesión de la pelota de Medellín contra 20% de la Equidad. Quiere decir que no había sujeto, era Medellín dueño de todo en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, no pudimos hacerle gol. Y lo otro, pero no, pero no podemos decir mentiras, señor Alexis García. Lo queremos mucho, pero que eh, Equidad jugó un gran partido. ¿A qué horas? Un equipo que somete al otro. Es más, señor Alexis García... Yo que lo conozco, no se puede decir esas mentiras, porque yo le vi a usted una cara desencajado en el transcurso del partido, increíble. Y como yo sé que aquí van a, a, a volver ropa de trabajo, van a volver miseria, van a descalificar, van a minimizar a Julio Comesaña por lo que dijo. Él es un ser humano y fue a la rueda de prensa, dio la cara y se retiró. Yo estoy más de acuerdo, porque si él, si él, Hubiera estado en la rueda de pre... si hubiera seguido en la rueda de prensa y contesta eh, y se va en contra de los arbitrajes de ese bar horrible que hubo en la ciudad de Bogotá, de malintencionados y el árbitro Mario Herrera, que dirigió muy mal, se va en contra de ellos, lo sancionan y dice cualquier barbaridad. Y ahora están ahora todos diciendo acá: Julio Comesaña se equivocó, no debía haber ido a la rueda de prensa. Pues él va a dar la cara y dice que se va a retirar. ¿Qué problema hay? Yo no le quito la razón a él, él es un ser humano, entonces, ¿por qué lo vamos a descalificar? lo vamos a esta hora a, a minimizar? Sí, yo sí. voy a defender ¿Qué, qué que voy a, a, restreño, a Juan Comisaña, y lo voy a defender por esto, porque los, eso? porque los partidos que le he visto de local a Independiente de Medellín... Pues sí. usted no quiso hablar de fútbol, yo voy a hablar de fútbol, usted solamente se dedicó ahí a, a, a hablar... Eh, Cosas que no están en tu radar sí, de sí, conocimiento. No, que la radio, no, pues qué no, pues cosa tan, tan difícil saber uno no. de, la, de la radio, la historia de la radio, no, por no ejemplo. No, no en radar de mire, conocimiento. Mire, no, pero esto sí está bueno, en tu radar. Es, sí en y entonces, radar. si fuera Restrepo, pero, que estuvieras diciendo? Pero esto que sí era es, un mal perdedor, sí, sí, pero esto que esto era sí, un mal perdedor. Sí, sí, pero esto sí está si está fuera Restrepo, ¿qué estuvieras diciendo? Pero esto que voy a decir, si está en tu radar, Medellín ha jugado tres partidos de local y los ha jugado perfectos. Uf, no perfecto. tengo ningún reparo sí. con lo que ha planteado Julio Comisaña, porque vos que no sabes absolutamente nada de esto... No has visto no, que Medellín no que es el equipo que de local más rápido ha recuperado la pelota en seis segundos. No, eso no lo sabe no, un ni lo sabes vos. Como yo miro el fútbol, no en como, yo, los como yo miro el fútbol con otros ojos, con uh, el ojo del técnico, uh, sí puedo no, no, mirar, no, no, uh, sí puedo otear que Medellín uh, uh, ha hecho con cosas gafas perfectas en la cancha y que ha recuperado la pelota bueno, tras la pérdida en este? seis segundos. Este? Y, y, y, y, y, ¿Y de que, que, ha servido todo eso? Pues, ¿De qué le, ha qué le ha servido? ¿De qué le ha ganar, servido ganar nueve puntos de local? Mm. Ganar nueve puntos de local y estar allí en la pelea. Eso, eso te digo. Bueno. Porque sí, seguramente para vos estamos descalificados. Como vos no tenés no a memoria, a, a, a y Comesaña tampoco. Les quiero, déme diez segundos. Les quiero recordar que ese Mario Herrera, a quien Comezaña ayer quiso atacar, fue el mismo. Como él no tiene memoria, ni el señor técnico, táctico, estratégico, archi archifutbolístico, eh, extraterrestre técnico Gustavo Osorio tampoco tiene memoria. Yo sí la tengo. Dicen que la memoria de la inteligencia de los bobos, pues soy bueno, el corte y de fue los fue bobos. fue culpa del Medellín que en la ciudad de Montreal para dónde vas. En resulta la de Montería, que Mario Herrera. Resulta Marcianera, que, era, que Mario Herrera. Ah, eso pasó. Resulta que ese Mario Herrera que ayer quería descalificar al señor técnico del Medellín descarada y vulgarmente, le regaló un partido a Medellín que le costó a Herrera la salida de, casi que la salida del fútbol. De eso nos acordaba Comesaña. Estoy bravo con eh, blanco, el arbitraje. de sí porque está bravo es con pasado, el arbitraje. Es Anda a enfrentar las consecuencias eso de tu accionar. Pasado, es no seas pasado. descarado. Es Se te olvidó que ese muchacho a quien descalificaba, Sanyar, que es muy mal árbitro, entre otras cosas. Ajá. Que es muy mal árbitro, entre, ahí, entre entonces, otras cosas. Entonces, si entonces, entonces es mal árbitro, ese mal árbitro te regaló un partido para ver si clasificabas arrastrado en el campeonato pasado. Vida. Se te olvidó Comesaña. ¿Se te olvidó Comesaño? No. ¿De eso se sí no te acordaste ayer? Ah, eh, yo no quiero hablar de los árbitros porque estoy enojado. Ay, ¿se te olvidó que ese árbitro de, no, que iba, de quien no. tenías que hablar mal con razón te regaló a vos una, una no, no No, no pudiste clasificar ni siquiera con ese regalo de Mario Herrera yo les voy a recordar, ah. yo les voy a recordar quiénes estuvieron en el bar ayer para que sepan quiénes fueron los malintencionados que perjudicaron ah, ¿sí? ayer a independiente Medellín. Sí. El árbitro fue Mario Herrera. El bar lo dirigió Keiner Jiménez. ¿Quién es Keiner Jiménez? Del César, Fernando Acuña de Boyacá fue el asistente y el observador ah, del bar. Por José, el árbitro, Luis Niño. Pues, ayer. José Luis Niño, observador del bar también es cómplice. También es cómplice, porque así como echaron a Víctor Moreno, tenían que echar a Joyber González, que le metió la mano cual basquetbolista en una forma deliberada al balón, y eso da roja, porque... Ah, no, Medellín no perdió, Medellín. lo robaron a Medellín, no, lo, robaron. lo atracaron. ¿Qué ya, tal ya, esa? Ya, ya, lo atracaron ya allá. De entrada, Gustavo dijo que iba a defender a Julio Comesaña. Ah, sí, yo dije sí. que iba a defender. Lo, a Julio. Lo, no, lo delaron, pero como lo... yo sabía, mire. yo conozco los bueyes con que aro, ya sabía yo que aquí hay uno que le tiene bronca a Comesaña, porque ya eso se sale. No, yo le tengo bronca de, de a caos. Mire, mire, mire. Él no lo critica porque se equivoca, no, lo critica porque le tiene ojeriza, porque sí. le tiene bronca de por vida, eso bueno, lo sabemos. Demos el tema le tengo bronca Nadie, sí, es por Pero lo que no me importa que para Cuando nada. Mario Herrera inició el, pitando el fútbol, le, le inició pitando a Medellín un partido aquí, y lo dije desde ese día: este tipo es muy mal árbitro. Él sabe más de coleo que lo que allá en el día no, no lo el día del regalito. No, no, el día en que Araguay. él debutó, lo dije claramente. El día del regalito es en Maraguay, mal no lo dijo nadie. Y es patrocinado por uno de los duros de edad del árbitro, claro. Llano, punto. Oscar, y desde ahí. Este hombre, sí. Mario Herrera, ha sido un mediocre. Pero cuando le regaló el partido en Araguay, Canteja no dijeron nada. Voy con el cirujano del comentario. Hola, no hola, hola. Buenas noches, cirujano. Hola, don gol, compañeros oyentes y bernautas. Eh, bueno, mire... Eh, Indudablemente, estoy de acuerdo con Comenzaña y lo dije ayer en la transmisión de radio. Porque <risa> el Estela primer corredor, tiempo, 16 infracciones, 16 imagino, patadas, imagino, patadas imagino, ya no se le dice equidad, sino equileña, ¿no? así como alguna vez se le decía la Unión sí. Magdalena, magdaleña, equileña. ¡Les ganó! Y Ese nombre es, no lo puso Luciano. 17, 17 infracciones contra una Medellín en el primer tiempo, cuatro amarillas que debieron ser rojas también. Entonces, reclama el técnico Comenzaña, en pleno partido le sacan la amarilla, o sea, dijo, ¡ah! amarilla, O sea, si el tipo dice otra vaina, mejor dicho, lo expulsan y por eso el tipo se controló en la rueda de prensa y dijo, mejor no porque me perjudico yo y perjudico al Medellín, con una sanción criticando. Es que, mire, recordamos la sanción, que la, recordamos la sanción de Juan Carlos Osorio dos meses, no recordamos la sanción... Juan José Pela es de 40 fechas por criticar sí, a los árbitros de, de Luis Fernando Suárez, 10 fechas. Mal perdedor. De, de, de Javier Torrente. O sea, aquí no se puede criticar a los árbitros por parte de los técnicos, hermano, en pleno partido o en la rueda de prensa porque los sancionan tenazmente. ¿No me parece que muy equilibrado se levantó y uh, ahora claro. el, el, jugador debió, el, de, el jugador debió quedarse allí. De pronto sí yo estaba de acuerdo que el jugador se quedara y se, y se fuera a comenzaña. El jugador podría dar declaraciones y todas las preguntas. Pues fue solidario, de, de la solidario. Pero bueno, fue solidario de todas maneras. ¿Y ¿Cómo se va a quedar menos eh, zapatos si se fue la cabeza? Pero, pero podría, Con pero, podría dar taller. declaraciones. Pero, ¿no, pero bueno, pero, en fin. De eh, todas maneras, Rafa, yo creo que estoy de acuerdo con el tema Comensaña, su comportamiento, porque fue sí, no realmente acuerdo, un, un lastre la el, el, el arbitraje sí. ayer, sobre todo en el primer tiempo que perjudicó obsensiblemente. No estoy el, de, de acuerdo, Iberés. El... Bueno, a ver, eh, saludamos a esta hora en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, a Juan Diego Arroyave. Buenas noches y su concepto que, sobre todo este ¿Para? sornoso incidente del fútbol, con Nacional y Medellín, ¿cuál es? Buenas noches, Rafa, saludos. Con usted, Nacional, para no, con el señor Comesaña. No, es Nacional que esto empató 0-0. Cada ocho días, ¿por qué no, no comesaña, le pudo no ganar? Nacional. A, porque Nacional no le pudo empacar tres goles a ese ridículo equipo que dice Luciano, que tiene un técnico ridículo como Bode. Pero el, señor, ver, el señor Restrepo fue es, y dio la cara en la rueda de prensa. Que el problema es que estamos analizando es aquí. Es inexplicable, Rafa. Es comenzar en Que un equipo que tenga la posición de la pelota, el dominio del terreno, el manejo de las acciones, las más, eh, eh, el número de acciones en el arco más, más alto, no logre concretar. Es la gran pregunta. ¿Por qué se llega tanto y no se concreta? Y ese mal no es de este partido. Eso viene hace rato en Nacional. Entonces, ahí donde, te, donde se, se tiene que comenzar a analizar el por qué la ineficacia en el arco rival. Juega muy bien Nacional hasta el último tercio. De ahí para adelante, finaliza pues. No finaliza. Y al no finalizar, no se consiguen los resultados. Y los equipos como Alianza Petrolera, claro, doble línea de 11 y ahí para todo el mundo a que den de, de zapatos, eh, marcación de, de tres por uno, etcétera, etcétera, eh, buscando eliminar cualquier acción ofensiva, se traen los resultados, porque cuando no hay, no, hay, no hay eficacia, es entendible, Rafa, que no hay resultados, y los equipos rivales son los que se llevan los mejores dividendos. Desgraciadamente, mirándolo desde el punto de vista de, fut, de futbolístico, es lo que está pasando con Atlético Nacional. Situación a evaluar. ¿Por qué la ineficacia? ¿Por qué no se está logrando conseguir los, lo, los goles para ganar los partidos? Y ya creo que el partido del viernes anterior deja ahí un punto muy alto para comenzar a analizar lo que viene para Nacional. Porque acuérdense, viene la Copa Libertadores, vienen torneos internacionales, viene eh, eh, la continuación de este torneo. Eh, y todo esto se necesita que Nacional protagonice, porque para eso está construido Nacional, para ser... Líder para eh, protagonizar los torneos los cuales enfrenta. Lo de Comenseña es entendible, Rafa, es que es un técnico que estaba molesto por lo que, por lo que había pasado y no podemos decir, porque es que estaba pitando un árbitro que tiene un palmarés bastante bastante negro, eh, eh, de un currículum bastante negro dentro de, dentro de su carrera como, como árbitro. No sé qué hace este señor todavía pitando y obviamente el señor Comenseña reclamaba lo, lo que él quería. Fue, dijo, sí señor. No hablo porque estoy, estoy muy estresado, no, de pronto la embarro y más bien me quedo callado. Bueno, me pareció que era lo más sano que le tocaba hacer al técnico Comezaña. El mismo problema independiente de Medellín. Mucho dominio de balón, mucha tenencia de pelota, pero si no se hacen los goles, no se ganan los partidos. No se ganan los partidos. Gracias, Gracias, Juan Diego. Ahora, en, en, en la rueda de prensa del viernes, <risa> Don Elkin Labo le preguntó. Pero salúdeme primero. Técnico de Atlético Nacional. <risa> sí. Pero, a salúdame, ver, Don Elkin, salúdeme primero. Hola, Don Rafagón. El saludo muy cordial para usted, compañeros televidentes, internautas. Como ustedes están hablando a la Limón, voy a hablar a la Limón de Nacional y del Deportivo Independiente Medellín. Nacional, 25 remates, 8 de frente al pórtico. Petrolera tres remate, ninguna llegada clara, 75% de posesión el verde, 25% petrolera. Estos son los equipos, hablo de petrolera, que no le hacen bien al fútbol colombiano, al desarrollo del fútbol colombiano. Yo le tengo un pero al técnico de Atlético Nacional porque no es este partido, sino partidos anteriores. ¿Qué pasa cuando durante el compromiso se tienen que hacer revulsivos? Se tienen que superar situaciones. No ha podido identificar el técnico de Atlético Nacional con los cambios. Una forma de cuando se está perdiendo o empatando, ganar. Y otra vez, eh, aquí me parece, faltó el, el técnico del equipo verdolaga. Pero hay que decir, en torno a, a, al resultado, no fue justo. Pero es que el fútbol no es de justicia, es de marcar los goles. Y falló el equipo Atlético Nacional. Pero a los jugadores en el terreno de juego no les veo el pero. No les veo el pero. Me parece que faltó más el pero del técnico para resolver una situación que no pudo dentro de la parte táctica en la parte ofensiva. Porque si hay táctica y estrategia defensiva, también lo debe ver en la parte ofensiva. Mire, Comesaña es un ser humano como todos. ¿Ah, sí? Pero yo lo, a lo que le cuestiono al técnico es el desarrollo del equipo en el terreno de juego. Está bien que el equipo comenzó dormido y no tiene la culpa comezaña, 37 segundos le anotan gol al Deportivo Independiente Medellín pero técnico, tenía usted 90 minutos y pico para resolver la situación se tuvo el 79% estoy viendo aquí, es cierto lo que dice don Gustavo de posesión del balón pero dónde está Independiente Medellín porque ese cambio se monta de un, en un avión y se le olvida la propuesta que tuvo el partido anterior en condición de local eso sí o oh, que Medellín en el primer tiempo jugó bien, en trámite jugó bien, pero me llama poderosamente la atención si habla que los buenos técnicos son los que resuelven y le cambian la cara a un equipo en el entretiempo. Y Medellín bajó futbolísticamente ante Quida en el segundo tiempo porque jugó mejor el primer tiempo, así le hayan anotado comenzando el compromiso. Señor Comesaña, no le cuestiono su actuar, Ay, porque no, usted pues. es un ser humano y estaba caliente. Siga Uy, así, Julián. Hubiese sido peor que la hubiera embarrado diciendo algo y expulsado todo el campeonato. Le cuestiono <ríe> es la parte futbolística, la espere, parte futbolística, Tarjeta amarilla para Pero por qué? Luz, por burlar por interrumpir. No, por interrumpir por burlar no, por burlón. no respetar. para no no no estoy diciendo la, solidar la, la, la, la, la, la solidaridad lo No, no me salga. Me salga. Lo cuestiono por, ¿Qué solidaridad? por la solidaridad futbolística creo que era mejor Don Luciano que usted se hubiese quedado Sí seguramente para que fuera a hacer el programa Medellín. Claro que está haciendo todo todo usted señor Claro para no, que vuelva este programa del sí, Medellín. Claro. Sí. sí, Para que vuelva este programa del Medellín. Oiga, están aplaudiendo a Comezaña y los he escuchado. ¿Y por qué fulanito de tal es un mal perdedor? No fue capaz de dar la cara. ¡No! ¡No respondió! Y hoy están todos solidarios con Julito Comezaña. Para nada. Se, se están dando cuenta. Pero acabaste de decir Estoy que, lo, que lo le cuestionaron, cuestionaron no, parte, la futbolística, parte futbolística. La parte, la parte personal Ay, no, es de No es lo de lo futbolístico, señor. Bueno, ahí, ahora sí, ahí es el voy, cuestionamiento. Voy con lo de Nacional. Y le quiero recordar a Royave, perdón, Rafael. Le quiero recordar a llaves. Usted no lo dejaron hablar. Que el partido Nacional Millonario, llegamos dos veces y metimos dos goles para ganar el partido. Debe el problema. problema no es de eficacia. El problema no es de eficacia. Para bueno, bueno. que vamos siendo también como claritos. Bueno. Pero este sí es el problema, del... que tal bueno. que yo Comezaña, sigue así. debe patadas a los periodistas, humilla a la prensa que tranquilo, que usted es un ser humano, tranquilo, haga lo que quiera. Pidió tranquilo, lo que usted nunca tranquilo. ha hecho. Perdón. Bueno, pero hoy voy con la pregunta de la voz en la rueda de prensa. Una para el técnico ¿Qué pasa con Gio Moreno? Y la otra, no, no, una para el técnico es, ¿qué le aporta al fútbol colombiano no, no, de, Deje que ahí está la pregunta. Sí, bueno, ¿Qué le aporta al fútbol colombiano petrolera? ¿Y qué pasa con Gio Moreno? Ahí están las preguntas de Don Elkinabo. Saludo cordial esta pregunta de Elkin voz del grupo de Rafa Gol. Sebastián Gómez, eh, ¿usted cree que el fútbol mostrado por el rival petrolera es un buen aporte al desarrollo del fútbol colombiano? Y para el técnico de Atlético Nacional, ha generado una enorme expectativa de nuevo la llegada de Giovanni Moreno. ¿Qué decirle al hincha de Nacional que se ve eh, en baja forma Giovanni, pues, por el antecedente tan positivo que tuvo en el fútbol del exterior, está tranquilo, piensa que es un proceso que se va a dar para que él vuelva a tener ese rendimiento que, que piensa y quiere la gente, o cómo lo analiza? Gracias. Bueno, eh, sin entrar a, a debatir, Creo que para que crezca el fútbol colombiano eh, es muy importante lo que se le caracteriza, que es el jugar bien, en que todos los equipos salgan a proponer. Pero en este caso eh, quiero valorar mucho a Atlético Nacional por la personalidad y el carácter que tienen los jugadores para, para poder mostrar esa esencia, ese ADN de del equipo eh, no sé si jugando así pueda crecer el fútbol colombiano como te digo no voy a debatir simplemente voy a hablar de lo que es Atlético Nacional y bueno esperemos que que siga creciendo como nosotros en realidad queremos bueno yo, yo como lo dije ahora hablar de nombres propios no, no es ideal eh, yo creo que no es solamente Gio sino eh, de mitad para arriba tenemos hombres de mucho talento y él se incluye ahí, es un hombre con una capacidad enorme más allá de, de, que, de que todos sabemos y él lo sabe que, que, que por el tiempo que estuvo sin jugar lo ha dicho cuando llegó eh, ese nivel quizás físico-atlético yo creo que es lo más importante pero es, es un nivel físico-atlético dentro del juego ¿sí? o sea no... No nos podemos alejar de eso eso lo irán dando las sesiones de entrenamiento eh, en el tipo y en la metodología que nosotros utilizamos para que él eh, vaya agarrando ese nivel creo que cada vez se, se lo vemos mejor le, le hemos dado también estas oportunidades de competir porque es una, una forma importante de él llegar a ese, a ese ritmo y al igual que los demás eh, tiene un talento enorme creemos Firmemente en él y por eso eh, está siendo parte de este, de este grupo. Bueno, muchas gracias al técnico eh, por las respuestas sobre Gio Moreno y sobre el fútbol. Contestó al técnico de Nacional. Sí, por eso en el introito del programa dije que hay jugadores que se bajan del avión y listo, ya están ahí. Ah, usted las está y tirando hay, a yo, y, y hay otros creo. que hay que esperarlo. ¿Hasta cuándo hay que esperarlo, señor Gio Moreno? ¿Cuántas sesiones de entrenamiento? ¿Acaso usted no es un crack? ¿Usted no, ¿Usted no vino a ganar el salario mínimo aquí? ¿Usted ya debería haberse empoderado del puesto y estar dando resultados? La pausa y ya regresamos con usted para seguir. Nacional cero, Petrolero cero, Medellín cero y el equipo de la equidad. No. Permiso. Dice Velosa que tiene razón el patrón.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 Con DirecTV, el deporte no tiene límites. Vive los torneos más apasionantes y prepárate para vivir Qatar 2022. Hay un DirecTV para ti. Compra ya tu plan de televisión desde 69,900 mensuales y recibe cuatro meses de WinSports más sin costo adicional. Llama ya, numeral 332 o suscríbete en DirecTV.com.co. Consejo de Educación Financiera. Consejo número 5. En Cotrafa no tenemos intermediarios para el ofrecimiento de créditos ni cobramos adicivos para su trámite. Cotrafa.com.co. Vigilado su interés financiera de Colombia. Adscrita a Focacop. Con DirecTV, el deporte no tiene límites. Compra tu plan desde 69,900 mensuales y recibe 4 meses de Win Sports más sin costo adicional. Llama ya, numeral 332. <tose> Regresa a Medellín, una voz de esperanza. Jesús Adrián Romero en concierto. Jesús Adrián Romero, 2 de marzo del 2022. La Magdalena. Boletas ya a la venta en la ticketera 362 5757. Produce Silvera Mando y Fede Audio y Sonido. Con DirecTV, el deporte no tiene de límites. Compra tu plan desde 69,900 mensuales y recibe 4 meses de Winsports más sin costo adicional. Llama ya, numeral 332. Bello se ha transformado. Por eso le dimos la voz a la comunidad, para que juntos podamos construir un territorio en paz. Bello logra las cifras más contundentes y positivas de seguridad en todo el Valle de Aburrá. Para seguir transformando el territorio. Se han demolido 13 plazas de expendio y consumo de estupefacientes en el 2021. Porque juntos podemos construir el bello que queremos. Con DirecTV, el deporte no tiene límites. Compra tu plan desde 69.900 mensuales y recibe 4 meses de Sports más sin costo adicional. Llama ya, numeral 332. Llega a Medellín el Draft Zoe Colombia, la más grande veduría de jugadores del país. Del 20 al 28 de febrero en las canchas de la Floresta, Santa Lucía y con final Guayabal. Jugadores de 14 a 20 años serán calificados por técnicos profesionales. Informes en www.draftcolombia.com. Sigue viendo el superdebate por Tele Antioquia. ¿Qué tal amigos? Soy Juan Manuel Gómez Botero exárbitro FIFA y director ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol Felicitaciones a Rafa Gol por sus 22 años de radio y televisión, saludos ¿Qué tal amigos? Les saluda yo, presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol saludos, felicitaciones a Rafa Gol 22 años Les habla Juan Gabriel Serna González, gerente de publicidad y marketing cordial saludo y congratulación a nuestro equipo ganador el super debate de Rafa Gol Radio y Televisión a nuestros anunciantes un cordial agradecimiento por acompañarnos en este 2022. Muchas gracias. Hola, les habla Gustavo Gallo, empresario de fútbol. Mis felicitaciones al grupo de Rafa Gol por sus 22 años. Excelente trabajo. ¿Sabes cómo proteger a tus hijos en el regreso a clases? La mejor forma es dándole vida a sus, a sus defensas con Yogur Vida de Colanta. Encuéntralos en tu Mercolanta más cercano o almacenes de cadena. Colanta. Sabe más, sabe a campo. Proseguimos en el superdebate y vamos a redondear ya el tema de Atlético Nacional que pudo haber ganado pero le faltaban los goles. Llegó 40 mil veces pero no la pudo meter. Eh, y ahí escuchábamos Hola. A, a Sebastián Gómez y al técnico de Atlético Nacional, Alejandro Restrepo. ¿Cómo, ¿Cómo me hubiera gustado? ¿Qué le hubiera gustado? Que en el lapso en que estaba hablando la gente de Nacional hubiera hecho un paneo de este estudio. Sí. Todo el mundo chateando. ¿Les habrá importado lo que dijo Menos Alejandro Restrepo? Menos usted que no sabe la tecnología. ¿Sabrán lo que dijo Alejandro Restrepo, lo que dijo el señor muchacho de Nacional, que Sebastián le diga? Gómez? ¿De qué cree? Todo el mundo chateando. Eso que demuestra que no les importa nacional, pero siempre tienen que comprar a su Medellín del alma con Atlético Nacional. Y ahora yo sí creo en Giovanni Moreno. Yo soy un creyente en que el crack en cualquier momento va a, va a explotar, no con la contundencia de sus, 20, de sus 21 años cuando llegó Atlético Nacional, pero que es un hombre fundamental en nacional y que le da categoría al fútbol colombiano, pues claro que se la da. Pues claro que se la da. Yo no sé a las señores, como no les importa nacional, seguramente pues ellos dirán que ese es un paquetongo total. Pero a mí que sí me duelen, Pero es que era increíble. Yo tenía que tener un megabón y decirle a la producción, hagan un paneito del estudio. Hay todo el mundo chateando. A ver qué instrucciones le mandaban sus patrones para poder hablar. Es increíble. Yo sí creo en Giovanni Moreno, creo en Nacional y estoy de acuerdo con todo lo que se dijo por parte del equipo verde en esa rueda de prensa. Bueno, oiga, eh, don ¿Qué, oiga qué delirios de persecución. El hombre pierde más tiempo preocupado por lo sí. que dicen los demás que por sus conceptos. Entonces por eso no hila las ideas. ¿Qué <risa> problema? ¿Qué problema? No. Mire, Nacional, Nacional y no necesito ni congraciarme ni con los hinchas de Nacional ni con el técnico ni con el señor González. Nacional hizo todo para ganar, hizo todo para ganar. Yo no le veo que hizo, eh, que tuvo tantos defectos, ni cuestionaría al técnico, ni cuestiono tampoco a Comesaña, porque, porque es que los partidos, los técnicos los están planteando bien. ¿Qué hacemos? Nacional hizo todo para ganar, somete al rival, igual que lo hizo Medellín en Bogotá. ¿ah? Entonces ya cuando no se dan los goles es otra cosa, pero si se tienen tantas oportunidades de gol y aquí el señor... Él lavó, dijo que, me, que Nacional había tenido 23 25 remates, remates y 8 de frente al pórtico como posibilidades. Imagínense, entonces, ¿qué reparo ¿Qué? puede tener uno? Eh, a mí un me parece que el fútbol fue injusto, tanto con Nacional como con Medellín. Bueno, Nacional, claro que tiene un reparo. ¿Cómo que llegó 23, meses y 23 veces y no le hago un 25. gol al, al arco iris? Ay, ¿y el Eso es falta de definición en chunga, un chunga, equipo, además, sale además el, el chunga, señor González lo escuché en la transmisión del viernes diciendo siento, que el Nacional jugaba irritado. con 10 hombres hasta ah, que claro, sacaron hacerla, a Yeye. No Duque ah bueno, hacerla, no, no sí, no es tan grande equipo que con 10 está ahí metido en la eh, pelea pero ah, pero ahora, pero ahora, ahora no lo dijiste si es un hecho impajaritable que el tema es la definición el tema es porque mire, no creen en Duque y ya muchos hinchas no creen en Duque y usted perdóname, Perdón digo eh, viene, viene Ruggeri Blanco que en los momentos pues no ha marcado la diferencia que se estaba esperando el y el o sea, otro, pero si y el el partido, la, la definición el otro, nos ha, y, y el, el otro arquero el equipo contrario nos ha y, y el figura. otro es Tomasito Ángel sí, es decir, entonces eh, tuvimos esta semana en radio a, al presidente Emilio Gutiérrez del Atlético Nacional y se le preguntó precisamente por el 9. ¿Piensan al Portas de Copa Libertadores de América traer un 9? No, no, no. Creen en, en a Duque, creen en Blanco, no, no, los delanteros y... que hay. O sea, no hay que necesidad de traer. como no, como creen en los dos arqueros? Porque se le preguntó. Hay también críticas por los dos arqueros. Importa, no hay... No hay posibilidad, creemos en esos dos arqueros no y nos nota, vamos presidente. ya hay Copa Libertadores de América con esos dos. De, de todas maneras, no, pero sí hay, se pero sí hay mire, mire, en el estadio, en el barrio, en las redes, hay tres puntos neurálgicos de crítica hacia Nacional, hacia el técnico, hacia el arquero y hacia el centro delantero. Eso es imparitable. Oigan, pues, decirlo? hincha de Nacional. A ver, Juan Diego, yo, yo quiero hacer una pregunta a Luciano. Ah. Si lo de Nacional no es eficacia, entonces, ¿qué es? Si no hace gol en Pero porque si fue eficaz casa ante es Millonario? fue un partido accidental de los ah, accidentes ah, del ah, mundo. Ah, qué no se gol en ah, no, sí. Tolima ah, tengo otro, sí, otro accidente. ¿Cuándo volverá ah, no, no, a meter un gol así los de Tolima? Son bueno. partidos accidentales. no, no, no, no totalmente. diga eso. Usted cuando Tolima fue campeón dijo, nunca en su vida Ay, volverán no. a conocer. Lo que es ganar una estrella y se la dieron aquí a Nacional. A ver, dele. Entonces uno se pregunta si la eficacia de Nacional no aparece. Pero es, hoy ¿Cuál es? Contra Nacional, pues, no, no, no. no. Nacional es, juega, la juega la muy de bien. De... No, y y no, no. creo el argumento que. Suyo, y, y creo, Rafa, Toconale, que Toconal. En... Toconal en acción. Toconal. Dentro no de lo que dijimos de Nacional, Rafa, fuimos muy claros. Dentro de lo que dijimos de Nacional, todo fue muy claro. Y fue. y para Gustavo Osorio. Ya, espérame, te digo. Amarilla para Gustavo No, es que, no, no. no, no, no, no. Es que es decía, Rafa, decía Rafa, si me dejan, pues. Si me dejan, pues. Eh, decía Rafa que en, en, en el comentario que hicimos ahora Nacional, decíamos, el equipo juega muy bien hasta el último tercio. De ahí para adelante comienzan los problemas. ¿Dónde está la definición? No aparece la definición de Nacional. Esa es la preocupación. Y lo que le decimos al técnico, a revisar, ¿Qué está pasando con este ítem? Con este no se olviden que la figura del partido fue el arquero de Petrolera. Ah, y algún mérito ah, hay que darle al arquero ah, chunga que es la figura eh, del partido. La voz, Tengo la palabra, es claro, punto número ustedes. uno. Punto número dos. Sigo insistiendo. Importa, Sigo bastante, insistiendo. Hombre. No hay derecho que en el fútbol colombiano vengan este tipo de equipos a hacer lo que hacen, a quemar tiempo, a tirar el balón, a hacer faltas. Pero ¿sabe quiénes son los culpables? Los mismos directivos del fútbol colombiano y los directivos grandes que aprueban que de la segunda a la primera categoría entre tanto equipo que simplemente quieren llegar, vea, a ganar plática de la televisión. Ese es el mejor ejemplo de petrolera. Y para el espectáculo, horrible, horrible. No le tengo pero a Nacional, a los jugadores. Le sigo insistiendo al técnico porque cuando hay que replantear, hacer un revulsivo en los partidos, ¿por qué no piensa ofensivamente qué puede pasar? ¿Por qué hace los cambios? Saca un delantero, entra otro delantero, a seguir jugando lo mismo. ¿Dónde está la contratáctica? Ahí le tengo el pero al técnico. Bueno, al final del juego Oiga, Lama, hablamos. Permítame. No, no, no, no. Al final del juego los hinchas ya, González ya. Al final usted, ¿no? del juego, los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin. La voz. A saludar a ese hincha de corazón, ese hincha de Atlético Nacional que llena todos los estadios del país. No se pudo ante Petrolera. Llegó el hincha de corazón, Verdolaga. ¿Qué pasó el 0 por 0? Aquí opina el hincha de corazón. Opinión, amiguito. Vamos entrar ¿Qué piensa? De Nacional. ¿Cierto? De Nacional. ¿Usted qué piensa? ¿Qué? ¿En serio? ¿Para qué vine? Porque yo quería que ganaran. ¿De se empató. Se empató, pero quería ganar. No, ¿Usted qué no? dice? Que sí, nos faltó meterla. Necesitamos meterla. ¿Qué es? Tuvimos ¿Usted qué dice? No metimos ni un gol. Vine acá. Venía me siempre súper eh, al lado, pero no. nada. ¿Usted qué dice, amiguito? Tenemos que afinar. Ya hemos tus partidos y meter gol. Tenemos que afinar. Ganar. ¿Qué dice usted del partido? Que hemos afinar esos goles. Afinar. ¿Usted qué dice? El hijo y el papá. Restrepo está muy perdido. ¿Por qué? Muy perdido. No, no, los cambios no. No no está haciendo los cambios que se deben hacer. Cambios hombre por hombre. No pate al tablero. No. Restrepo está perdido. Le está quedando grande equipo no vamos a llegar a ningún lado así no pues un equipo muy encerrado Alianza no salió a proponer nada y tuvimos el balón pero es muy difícil concretar así Dorla la tuvo y definió mal y también Chunga tapó súper bien ¿Quién, quién compró la boleta hoy él sí ustedes qué son Novios. Novios, un besito un besito un besito no no besito. no hay no, no, faltó definir faltó definir y qué dice usted sí la verdad le faltó jugar más eh, no sé, como pues, le faltó más ganas ¿Usted qué dice del partido? Ah, no, que pesar que los verdes no metieron ningún gol ¡Chóquela! No, pues, eh, estamos como de pronto un poco Esperando un gol hace rato, no sé por qué no le baja el balón como el México. Es que aquí llenamos los balones número 5 con aire del grueso. El México con aire del delgadito. Entonces, por eso el balón coge la, la trayectoria así. Oye, usted sabe mucho de hay que, bajar, hay que bajarle el aire al balón del delgadito. ¿Cómo vio el partido? ¿Estuvo muy bueno, cierto? Sí ¿Le gustó el partido? Darla. Sí ¿Faltó el gol? Sí ¿Usted qué dice? Sí, faltó un poco el gol, pero el partido estuvo entretenido, pero sí faltó un poquito más de ataque nacional ¿Usted qué dice, joven? No, sí que nos falta, es más, tarde hacer tantas buñuelas y nos faltó el golazo ¿Usted qué dice? No, fue un partido entretenido, pero le mató el gol a los niños. Qué lástima por los niños que me dieron el gol del verde. Sí. Vea, qué bonita pareja. ¿Qué pasó con Nacional Joven? Ay, no, estaba muy emocionada, pero... ¿Usted está muy emocionada? Sí, ya se me fue la voz y todo. Dale, ¿pero ¿pues usted qué piensa con el partido? Es mi primera vez, me gusta mucho. ¿Es su primera vez? La primera primer... vez es duro, ¿cierto? Sí. Es muy duro. Sí. ¿Usted de dónde es? Los Ángeles de Los Ángeles. Sí. Eh, Yo lo volví hincha del nacional. ¿Sí? Sí. ¿Y, ¿Y dónde conocieron? Nos conocimos aquí en Medellín. ¿Sí? sí. ¿Y cómo fue? ¿Por internet? Ay, no, no fue por internet. Ah, ¿En una discoteca? Fue en un restaurante. ¿Y quién le echó los perros a quién? Yo a él. Se le nota. <risa> ¿Disfrutó? Sí, mucho, sí. mucho, mucho. Quiero, quiero volver, por seguro. ¿Sí? sí. ¿Sí? Que Dios lo bendiga. <risa> ¿Cómo me escucha mi inglés? Que Dios lo bendiga. <risa> no entiendo. Yo tampoco. <risa> estadio con mucho hincha de corazón de Atlético Nacional, siempre gana los partidos los verdolagas, ¿qué pasó con el verde? No, no, no tiene no tiene idea de qué, cómo jugar no, tiene, no sabe jugar ¿y usted qué dice? No, necesitamos hacer goles sí es lo que importa, hay que ganar hay que ganar, sí o sí Dele cambio a Rafa Gol, aquí terminamos con los hinchas de corazón. Dígale, Rafa Gol, siga. Rafa Gol, aquí somos los hinchas de corazón, siga usted. Tenés una cabeza brillante, te felicito. Bravo. Un aplauso para ustedes, siempre ganan el partido. Rafa. Bueno, los hinchas de corazón se refirieron a... ¿Cómo juega el equipo? Realmente uno encuentra una inconformidad casi en todos. Hasta que Nacional pierde porque le echan aire grueso al, al balón y hay que echarles aire del delgadito. Conclusiones, Luciano del Verde. Cosa que es verdad. Hay dos tipos de aire. Eso, eso es verdad. Es que el señor no dio ninguna mentira. Cosa que no se burlen de lo que no saben. Cosa que es Él verdad. Él estaba mamando gallo, Cosa que después es me verdad. que estaba mamando gallo. Y lo otro es, como yo sí tengo buena memoria, es el problema de ustedes. Qué tan raro, ¿no? Casi me matan porque dije que Boder era un técnico. El señor Lavó casi me asesina. Que como me atreví a decirle a ese super técnico que es un técnico. nacionalizó todo para ganar. La pelota no se le metió. La única objeción es que esa pelota no se metió. Pero que fuimos superiores al Petrolera toda la vida. Toda la vida fuimos superiores a, ver, a Petrolera. Pues yo disiento mucho con los hinchas y con los que piensen de otra manera. A mí me parece que Nacional hizo todo para ganar el partido. Jugó por bandas, eh, tuvo juego directo, tuvo toque, le llegó al arquero. Dif Diferente es donde usted... Eh, todas las pelotas vayan afuera y el arquero no sea figura. El arquero fue figura, entonces el arquero ahogó el grito de gol. Y, y eh, le faltó un poquito más filtrar balones entre las líneas. Por ejemplo, bueno, el primer tiempo, Sebastián, eh, Sebastián el volante el recuperador, Sebastián Gómez, ma, ma, colocó un pase, gol espectacular. Faltaba entrar rápidamente y quizás es una crítica para el técnico, ajar la barrera mucho más rápido para filtrar esos balones que faltó un poquito. Una realidad sí tuvo Nacional en el compromiso y fue que utilizó todos los medios ávidos y por haber para llegar y perforar el arco de José Luis Chunga, arquero de Lancia Petrolera. Desgraciadamente, el balón no entró. Por supuesto que me ha parecido buen técnico el señor Boder, pero me decepcionó, me decepcionó ¿Sí? el técnico de, de, del equipo visitante y sobre todo porque en algunos equipos con eh, jugadores de poca capacidad ha hecho buenas campañas. Lo de Boder, hay que decirlo, lo he admirado, pero aquí me decepcionó. El técnico amarrete, vino a defenderse, eso no es espectáculo él vino a hacer su negocio, su propuesta, la propuesta de él fue la táctica monciélago, todo debajo del palo, y Nacional fue incompetente, no irresoluto, no pudo ganarle a un equipo de sonido como Petrolera. Dejemos ahí el tema, vamos a hablar del Medellín, a ver, don Julio Avelino, ¿qué fue lo que dijo Julito? no estoy en condiciones de hablar de fútbol sin hablar del arbitraje. Y si voy a sentarme aquí para que ustedes me pregunten, puedo decir cosas que no debo decir. Así que yo les pido disculpas, perdón, ¿verdad? Pero yo me voy a retirar o me voy a quedar callado acompañando a, a Felipe y que hable lo que él crea que quiere decir. ¿Está bien? Muchas gracias por comprenderme. No es con ustedes ni nada, es, es con la situación y con el momento No puedo hablar de fútbol con el estado de ánimo de uno en este momento Muchas gracias Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. Bueno, señoras y señores, dejemos el tema del Medellín ahí, se nos acabó el tiempo. Un número del 1 al 201. 101. Yolanda Restrepo pibe en el barrio Guayabal. Tres personas del programa, dos hombres y una mujer. La otro la radio? número para los balones. La respuesta es la radio. ¿Cuándo, eh, cuándo, ¿Cuál me da otro número, señor? 49. El número 49 corresponde para el señor Edwin Alberto Ocampo vive en el barrio Robledo. Ya, ya están viendo el programa Cinco personas, tres hombres, dos mujeres. La respuesta de hoy, ¿cuál era, señor Lavo? Se celebra el Día Internacional de la Radio. Cosa que no le importa a Gustavo Soria. Bueno, ahora sí, despidamos con vitrinazo. Usted tiene vitrinazo. Sí, señor, bueno, para la Tata Castro, ex deportista, y el doctor Fernando Londoño en Bogotá, para Beatriz Oquendo, Juan Carlos Césped Juan Machado y César Herrera y familia en el sector de Robledo. Vitrinazo para. Huicho y los parceros de Loreto, hinchas de Independiente de Medellín, Pedro Nel Jiménez, otro hincha del Medellín que está en Costa Rica, también para el profe Jorge Ruiz, que está en Mississauga, Canadá, igual también para Mr. Obama, el hombre de la... Fundación Antioquia Bilingüe, también nos ven a esta hora en Guillearepas. Muy bien, a Jean Pollo, veloz amigo que llegó de Orlando, Florida con la familia, Lo estoy saludando, a su esposa Bianca Botelo, brasilera, y a mis dos nietos de ellos, Patrick Nuno y Samantha. Ya para Gustavo Pamplona bien, bien. en Sabaneta, en parrilla Pamplona, nos espera después del programa. Para Rubiela Castillón y familia, Adriana María López Álvarez en el municipio de Avejorral. Para Aníbal Oliveros y José Luis Oliveros, su hijo, en el barrio La Milagrosa. Y para don Jorge Londoño y todos los empleados de su comercializadora. Vitrinazo para don Mauricio Arevalo, gran muchacho, excelente ser humano, gran profesional también hace parte del grupo de Rafa Gol Jaime Vanegas en Don Matías un saludo muy cordial, excelente comunicador Oscar Santamaría de los buenos abogados que hay en este país Oscar, bendiciones, Andrea Villarreal Barranquillera, ella gran comunicadora del Congreso de la República Bueno y finalmente quiero darle vitrinazo a al pastor Carlos Bermúdez